Son de manteca, sin gris Nunca dudan, que locura Sacadita, creciente Con el mate, sin el mate Puede ser con el café Son imanes, son tu voluntad, no es humano un por salud, teniendo media luz, y mojadas. Oh. Yeah.